Hola, ay, bueno, estoy grabando esto con mi voz real porque les tengo que decir algo, y es que, ay, es que en serio me duele un montón, pero voy a tener que iniciar todo desde cero, no es que fuera a borrar este canal, voy a cambiarme de canal, o sea, como les voy a usar otra cuenta En este canal ya voy a dejar de subir videos Pero voy a estar en otro Porque Mi mamá ayer se dio cuenta De que um, usaba, Tenía canal de youtube Pero pues eso no le molestaba Sino que no le gustaba Que tuviera su correo Entonces intenté a ver si se podía cambiar En correo O no sé por permisos Ahí yo miraba pero pues No lo logró hacer pues no se puede, como tipo así, no sé lo que quiera hacer. Entonces. Me va a tocar cambiarme de cuenta. Um, es que de verdad. Um, me duele, o sea. Intento no llorar, pero es que. Realmente me parece un poco. Ay, no sé explicar, pero. Bueno. Eh. Um, si algo, pues mientras estoy grabando esto, aún no he hecho la cuenta ni nada. Pero si algo, después pongo el link o algo por algún lado. Um, si algo en un comentario o en la descripción de esto. Y pues eso es lo que quería decir. Um, y bueno, um, adiós.